Cuando yo empecé en el encuadre, yo, yo, no, yo sabía que tenía que hacerlo, pero... Más que nada, era, yo sentía eso. ¿no? Tenía que hacerlo y lo empecé a hacer así. Entonces empezamos a hacer esas entrevistas. La idea era generar esos vínculos, ¿no? Comprender las perspectivas de otros fotógrafos. Conocer a esos fotógrafos más allá de la foto. Y, y hoy hablando con Brian Díaz, ha presentado algunas series y me ha recordado mucho eso. Hemos hablado un poco de eso. Eh, también me ha motivado mucho a seguir haciendo eso. Ese espacio de difusión y de, y de intercambio ¿no? de, de experiencias, de percepciones. ¿no? Eh, yo creo que el hay esa, esa posibilidad de, de respeto mutuo y de compartir esa perspectiva. ¿no? La fotografía en sí, él me ha recordado mucho eso como... Me ha recordado personalmente ¿no? como esas infinitas posibilidades que trae la fotografía y el arte en sí, ¿no? También hemos hablado un poco sobre fotografía callejera y fotografía desde un, de un aspecto más poético también, y también me ha recordado mucho eso, ¿no? O sea, cómo la formación de uno refleja su arte, ¿sí? ¿vale? Y, y cómo somos dimensiones múltiples, ¿sí? ¿vale? Me ha recordado todo eso, así e por isso eu sou grato, assim, de, de seguir fazendo esse, esse espaço, né, e a fazer o crescer, assim, vale, de... então, isso, vamos de uma e, e vamos, e antes de ir de uma, é, já te invito a que te suscribas aí, para que esse canal cresca e que seja difundido mais amplamente tudo isso que estamos fazendo aqui, vale, isso me apoia muitíssimo, assim, então, Ahora sí vamos de una. Vamos a conocer un poco de Brian Díaz. Pues bienvenido ahí a este canal. Eh, gracias por la participación, ¿así? No, dale, gracias a ti. Más bien por invitarme. Ah. Me parece genial ese tipo de, de conversatorios que haces. Porque ahora es la posibilidad de conocer un poco más de los fotógrafos, o de quién se esconde detrás, el nickname de Instagram, ¿no? ahorita más, el, las fotos se, se rebotan por Instagram. Sí, pues. Esa es la idea también, ¿no? Generar un poco de vínculo, así, ¿no? Salir un poco de, del virtual ahí. Y, sí, pues. y tú, Brian, cuéntame un poco cómo, cómo te empieza eso, la fotografía para ti, ¿cómo...? ¿Cómo te, te enamoras de la fotografía? Sí, en realidad, es, eh, yo eh, profesionalmente soy como que arquitecto Bueno, ya terminé Ajá. Y la fotografía me comenzó a interesar hace más o menos tres años Pero como que siempre me ha interesado como que la visual, ¿no? Siempre en el Facebook, por ejemplo, antes Yo eh, cambiaba mi foto de portada Buscaba fotos de otras personas Y uh -huh. las ponía porque eso me gustaba Después fue como que un poco más explorativo, donde yo, este, con mi celular simplemente tomaba fotos, a lo que me parecía interesante, ¿no? y hubo un tiempo donde estaba en México, Ajá. y fue ahí como que un poco exploré más eso, con el celular que tenía, pero yo cuando regresé a México, cuando regresé a México, yo, este, ya quería comprarme una cámara, ¿no?, para, para sentir, para ver cómo era tomar fotos con cámara o sea, hasta ese entonces yo no conocía el street photo ni, ni lo que significaban, ni las vertientes que tenía la fotografía, ¿no? Uh -huh. un poco después de que vine de México entendí este, el street photo, en qué consiste y que existen otras ramas de la fotografía, ¿no? Como la fotografía de, este, de moda el retrato, la fotografía uh -huh. de, de marina, por ejemplo. Uh -huh. Pero me inclino más un poco por con, con la fotografía urbana, la fotografía de street... Y bueno, actualmente eso es lo que hago, ¿no? Eso es lo que me gusta, de retratar la calle, lo que veo y, y me gusta plasmarlo y, y que las otras personas interpreten a su modo y, y entiendan un poco lo que, lo que yo veo en la calle. ¿no? Esas Buenas. pequeñas cosas que. Esas pequeñas cosas que no todos lo ven uh -huh. y de que algunas. Algunas veces no son eh, interesantes simplemente y lo pasamos desapercibido ¿no? Claro. Ajá. Y. ¿Y tú, y tú has hecho una serie ahí, ¿no? Que se llama... ¿Cómo se llama la serie misma La serie que vas... Ah, la a serie, la... la Casa de Todos. La Casa de Todos, claro. Eh, voy a compartir acá. ¿Ah? ¿Tú compartes ahí o prefieres que yo comparta? Sí, tú compártelo Sí, dale. Está bien. Está bien. Pues, pues yo lo no compro. Acá la ya tengo sí. yo. Oye, sí, perdona es? que va a haber un poco de boya porque estás arreglando en mi casa ahora. Dale. Ahí vemos cómo, cómo hacemos. pero Sí, en realidad... Eh, ¿Esa serie Dale. tú has hecho, ha hecho cuándo? Eh? ¿Fue ahora, ahora en cuarentena? Sí, fue ahora en cuarentena. Eh, bueno, fue más o menos después de que ya dijeron que este, pueden salir este, a la calle normal. Ajá. Fue hace un mes. Y fue ah, un poco más, este, direccionada a presentar una serie para el concurso de Ventana Visual, ¿no? No ah, fue yeah, como yeah. que tan intencionado a, a que yo, yo haga esa serie, porque sí. Uh -huh. Entonces fue como que tenía las fotografías que yo normalmente tomo, y fue como que, y ahora, yo me quiero presentar a este concurso porque me interesa bastante eso de este año, aunque sea, participar en, esos, en ese tipo de concursos, porque uno es que desarrollo mi habilidad, uh -huh. y otro es de, de ver qué es lo que me falta, ¿no? mejorar como, como profesional también. Claro. Entonces yo vi las fotos que tenía y es como que encontré una relación entre las fotos, ¿no? Y encontré una, una historia detrás de las fotos. Uh -huh. Entonces me di cuenta que esas personas, los indigentes, o incluso los comisiones ambulantes, uh -huh. es, eh, están en la calle y tú puedes ir por el centro de Lima y aún están ahí. Y es que cuando, por ejemplo, el alcalde Jorge Muñoz presentó la propuesta de mover a todas las personas indigentes a, a a la plaza de Hacho, yo dije como que ¿es en serio? O sea, eso es temporal, ¿no? El problema siempre va a existir y debería ser como que una solución mucho más íntegra. Eh, y, y, el, ¿Y el alcalde propuso de, de, de, de sacar a esas personas de ahí para alojar en otro sitio, eso? ¿eh? Claro. O sea, el, la propuesta era un poco temporal porque este, uh -huh. esas personas también son vulnerables a la pandemia, ¿no? Entonces, la propuesta del alcalde era de llevar esas personas a la Plaza de Hachos y crear la Casa de Todos, ¿no? Que él mm. la llamó así. Un poco populista también, porque se, se escucha bonito, ¿no? Claro. Decir la Casa de Todos. Pero después, este, el alcalde me, me parece que dijo que iba a trasladar a esas personas a, a un local, cerca del centro de Lima. Ajá. Pero igual, las personas siguen habiendo en las calles, e incluso se ha incrementado más este problema por el tema de, de la pandemia, Uh -huh. pero es un problema que siempre siempre va a existir sí pues yo, yo justo eh, justo el año pasado también he hecho una serie con, con indigentes así y callejeros y, y es algo que siempre esteve ahí ¿no? he conocido una amiga que también tenía una serie de 20 años atrás con el mismo tema y también sigue ahí o sea no, no hay una solución que, que se plantea de parte del del gobierno o que sé yo ¿no? y pues y, y eso y en ese, ese caso sí. en ese caso ¿tú, tú cómo fue tu proceso has abordado a ellos o tú estabas de pasaje cómo fue eso para ti así? sí en realidad hay un poco de crítica con esto de, del tema de fotografiar a indigentes, a personas en la calle no uh -huh. por el hecho de que esas personas no se pueden defender, pero más allá de eso yo Quería expresar la realidad que, que se vive, ¿no? Y eso es lo que me gusta un poco con mis fotos, uh -huh. Expresar lo que yo veo y, y lo que se vive en, en las calles. ¿no? Y bueno, esas fotos las tomé así, simplemente, caminando. Eh, a esas formas no las abordé. Eh, algunas veces sí he abordado a personas distintas. Y es un poco más de, de cómo me siento yo. Me siento cómodo, me siento cómodo. Y, y si entablo una relación con la otra persona y cómo me responde también. Uh -huh. Esa, esa... Porque a veces tengo... Esa también, ¿no? Porque a veces... ajá Porque a veces tengo, tengo fotos de personas inteligentes igual y, y es como que le tomo la foto, pero esa persona me regala una sonrisa, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es genial. ¿no? ¿Y en ese caso no te vieron sacar la foto o sí? Mm, no, no, no, no me vio. No, no, no, no. uh -huh. Esa, esa es esa calle es donde? Eh? esa Ajá. calle es como para ir a la Plaza de Armas Ajá. Desde, el, desde la parte del, del costado del Congreso Ajá. Entonces, ¿Y, y hay una calle, es la paralela a Girón de la Unión ¿Y por qué tú has hecho esa foto de ese, de ese espacio sí? eh, Fue un poco más porque el, el, el estaba en Contraluz la foto y quería componer de una manera con, con, el, con el sujeto que está en la bicicleta, ah, yeah, yeah. que lo puedes uh -huh. ver acá. Ajá. Pero en realidad la foto no es como que salió tan este, como lo pensaba, ¿no? simplemente salió así. Y me gusta en realidad. Uh -huh. Y es, perto, es cerca la, al Hacho ahí, donde tú dices, porque esa foto es la plaza que tú dices, ¿no? Ah, sí. Esa es la plaza de, al frente del, del convento de Santo claro. ¿cómo me parece. Y ahí siempre hay, siempre hay este, personas. Diferentes. Y me pareció bacán ver, ver este, este perro que mm. se ha tirado, este tipo durmiendo y, y las personas que están ahí. Mm. Como que están en su propio espacio. Ajá. Claro. Y, y tú, tú pretendes, así que Cuando tú has hecho así esa serie, eh, o sea, ese tema te ha llamado la atención, ¿no? O sea... ¿Tú, ¿Tú tienes alguna pretensión así, en un sentido más amplio de poder ayudar a esa gente de alguna manera, o no sé, ¿no? Perspectivas futuras así con, con ese tipo de proyectos así? No, o sea, en realidad, este, esta serie fue como que un pequeño proyecto, digamos, de simplemente las fotos que tenía las, las recolecté y, y armé una, una serie. Y bueno, al final no, no pasó ni siquiera a finalistas ni nada. No hay, una, no hay una relación tan profunda entre, la, entre las fotos, ¿no? O sea, si tú las ves, simplemente son fotos de, de personas inteligentes y uh -huh. nada más. O sea, entiendo un poco por qué no pasó. Uh -huh. Pero pero pretende seguir aprofundando ese tema, ¿sí? O no sé, ¿cuá, ¿cuál es su...? Eh, no, no. En realidad no, no lo he uh -huh. pensado. Es, eh, tengo un proyecto que sí, que, sí me gusta, que sí me gustaría ahondar, que tiene que ver un poco más con la arquitectura, con la fotografía uh -huh. urbana, ¿no? no tiene este que ver tanto con las personas Ajá. y tiene que ver si sí, claro ahí está voy a dejar de compartir acá y ahora compartan más este me habilitas para compartir ah, creí que ahora sí va Ya, yeah. esta serie se llama Los no lugares, y es un poco que tiene que ver más con, con esos espacios físicos que no son reconocidos como lugares, ¿no? Como el nombre lo dice, Los no lugares. Entonces, bueno, a nivel este antropológico tiene que ver con, con los lugares que, bueno, no son reconocidos como lugares, no son visitados por la gente, son simplemente lugares que están ahí, pero pero simplemente, simplemente están y, y nada más, ¿no? y me gusta, me gusta salir en bicicleta Ajá. bastante y tomar foto a lugares que tienen una belleza estética o algo detrás de ellos, una historia pero que no son recorridas me gusta por ejemplo esa que la tomé cerca al por, dónde? por ventanilla cuando salí wow. por bicicleta Ese, me gusta esa también Espera. Espera. me gusta esa que es eh, la calle... No me acuerdo cómo se llama esta calle, pero es para ¿Ya? salir a Chabuca Grande. O sea, para el, para el lado del, del, del puente de Trujillo, wow. del puente de Redito de Sol, por ahí hay una calle. Entonces tú puedes caminar, y ves esta, ese juego dramático de colores y justo ves esa, esa planta saliendo de, de este espacio interior. ¿no? entonces Resulta interesante cómo es como que una poesía de, de la simplicidad, ¿no? Te da a entender que esas esta rama de repente salen un espacio que no conoces y hacen juego y quieren liberarse y quieren Ajá. salir de este espacio. ¿no? Quieren habitar por toda la ciudad. Entonces, esa, esa me gusta bastante. Wow. Y esa también me gusta, que es cerca al, a la fortaleza de, de Cerro mm. Kendo, y también hice como que wow. exploraciones urbanas en bicicleta. Conocer otros uh -huh. lugares. Es más poéticas de esa serie, ¿no? ¡Wow! Ajá, son como uh -huh. que un poco más abstractas. Buenas. Me gusta eso. Y, y eso es lo que wow. quiero ahondar un poco, ¿no? ¡Wow, genial! Me gusta eso también. ¡Wow! Y, y eso. Y, y todas las imágenes son, son bien vacías, ¿no? O sea, bien, bien solitarias, así, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Claro. ¿Y eso también intentó no, sí no sí, de acuerdo. sí en realidad es, eh, me voy un poco más por esa rama ahora de, de no hacer como que una línea tan documental sino un poco más abstracta y simbólica de lo que existe ¿no? y lo que pueda haber Ajá. Y, es y, chévere. Y, y y tú tú así como internamente tú también se siente así como ni ese ¿Tú reflejas eso en esas fotos, así? ¿Cómo es tu estado interno en ese instante, así, cuando tú has hecho esas fotos? ¿Qué sentías? ¿Cuáles sensaciones tenías? Mayormente cuando hago esas fotos es una sensación de adrenalina porque uno es que desconozco el lugar y, y no sé lo que me pueda pasar de repente. Puede aparecer un delincuente o, o algo o un, o un vigilante y me dice no puedes estar acá, ¿no? Entonces es como que... Siento la adrenalina de sacar esta foto porque me gusta ese espacio y ah, siempre ese espacio queda como que guardado en mi memoria. Buenas, yo, yo tengo otras, algunas otras fotos tuyas, caejera acá, acá, las voy a compartir, vale. Ya, dale, no hay problema. Quizá esas. Espera. Tengo, tengo otra serie, si quieres, que también. Ah, ya. Yeah. Yeah. Solo esas callejeras acá, que tengo unas tuyas acá. Y, y me gustan las... Tú haces muchas composiciones así como de dobles, así, ¿no? Que, que muestra un contraste, creo, ¿no? Sí, me gusta mostrar como que el objeto que está adelante haciendo una actividad y de repente la persona haciendo otra actividad. <risa> Y me pareció interesante las fotos que, que me dijiste, porque esas foto la tomé en el 2019. En, el, en una salida que hice con el grupo, con el grupo, con el grupo Perú Street Photography. Ah, salí okay. y, y me pareció, fue la primera vez que salí a hacer como que street foto Y me wow. pareció bacán porque salí con un resultado chévere, a mí me gustaron las fotos. Uh -huh. Sí. Pero esa la tomé, la tomé en la playa en la punta. Y Eso. fue como que muy aparte. Fui yo y... Ajá. Y sí, no sé, hay algo ahí que me, también me llama, ¿sí? Y está baja. Uh -huh. Esa, esa, ta... esa ¿qué, ¿qué tú has visto? Porque a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Y quisiera saber tu percepción, ¿sí? O sea, sí. Sí, me gustó bastante eh, la composición cromática que había entre el de la señora que está adelante y, y el... La blusa de la señora que está detrás, ¿no? Salió también en el centro de Lima, me acuerdo. Y simplemente capturé y salió chévere. Ajá. Da una sensación así, a mí me da una sensación rara, así como... Un poco también, un poco ahí al abstracto, así también. Ajá, como que hay una historia detrás de ¿no? Eso es como que me gusta un poco más... Y esa también... ¿no? Esa también me gusta. Ajá. Sí, esa es en el barrio chino y se expresa un, un contexto, ¿no? De lo, que, de lo que es esa persona, de la cultura del, del barrio chino. Y la, la persona que se ha costado igual, ¿no? Una persona mestiza, que Tiene que ver un poco más con, con, con la misma como tal. Claro, y, y esa división acá, ¿no? Es como... También hay, hay de nuevo esa composición de dos, ¿no? De qué ¿Y esa Ah. Este, ahí utilicé un flash. Ajá. Y fue como que... Esta persona estaba pasando, porque atrás se puede ver el show que están haciendo. Ajá. Y el, el, el borracho. Uh -huh. Bueno, esa persona estaba pasando y simplemente le sacó una foto. ¿Con un flash de la cámara? Ajá. Uh -huh. Sí, y... en realidad... No me utilizar un flash manual, pero claro. todavía no tengo ah. ¿Y, ¿Y qué cámara tú usaste, qué lentes usaste en esas fotos todas que hemos mostrado? ¿sí? Yo, uh -huh. en todas las fotos que has mostrado he utilizado un lente de 1855 el lente que viene con la kit? cámara Ajá, claro Ajá. Y el flash igual Y la cámara es una, una T6 sí, y ni siquiera es como que de más alta de Canon, ¿no? Está ahí, ¿no? Me... Ajá. Buenazo. Me gusta bastante utilizar este lente. Por ejemplo, tú, tú con qué tomas fotos. ¿Con, ¿Con eso este también? Milímetros? Con lente de kit también. Con el 1855. Claro. Sí, o sea, este lente es como que un poco más amplio, ¿no? Claro, él te, da, él te da más gama. No es el mejor lente del planeta, pero. Hay mucha gente también que sí, se desmerece, pues. desmerece. Desmerece esos lentes de kit, pero. Yo creo que depende del fotógrafo y tú puedes sacar muy buenas fotos con eso, así. o sea... Sí, Hay gente, gente que ya me vende aconsejado vende tus lentes de kit y compra un fijo, uh -huh. Falei, pero... Pucha, es súper versátil a la vez, así, o sea, tú puedes... Si tú, a veces, tienes algunos sujetos que están, pucha, lejos, no tiene como tú te acercar, entonces te permite una versatil versatilidad ahí también, ¿no? Y, y nada, creo que... Cámara es cámara, ¿no? O sea, no... no. Hay mucho también eso, ¿no? Esa, ese capitalismo fotográfico ahí, ¿no? O sea, que, que te quiere empujar cualquier cámara, muchas cámaras, y en realidad es tú entrenar tu técnica y tu mirada, ¿no? eso Sí, de hecho. Uh -huh. Sí, de hecho, ahora últimamente he estado tomando fotos con el de 50 milímetros, uh -huh. pero es completamente diferente, ¿no? Claro. Ya me había acostumbrado al lente kit y es como que quiero regresar a tomar fotos con el lente kit y en realidad <risa> sí, sí lo estoy haciendo estoy como que probando los dos tipos de lentes a ver, a ver qué tal Claro, hay que probar pues Claro, el lente fijo te, te exige ahí que, que te mueva mucho más no sí, pues. Y es como que a veces estoy tan cerca de la persona porque me gusta capturar bastante los momentos que, donde pasa una persona y eso es lo que quiero capturar, ¿no? Pero el, el 50 no me lo permite. Claro. Y, y para ti así la foto callejera te está te te llamando mucho, ¿sí? Es por ahí que tú quieres seguir, así Sí, la fotografía callejera es, es bacán. Es bacán, De ¿no? repente no tanto como, como tú lo entiendes como fotografía callejera, ¿no? Porque la fotografía callejera es realmente amplia y yo lo puedo entender de una forma y tú de otra, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo lo entiendo un poco con, con el hecho de que son las fotos o los momentos que quiero plasmar y lo que quiero expresar a través de lo, lo, que, lo que quiero, no necesariamente con personas, simplemente con objetos o, o lo, lo que ve en la ciudad. ¿Podemos hacer una, una última serie? Dale, dale. Este, esa que tiene que ver un poco más con lo abstracto, con lo que veo en la ciudad. Ajá. Es un poco con, con, las huellas, con las huellas que dejan las personas, ¿no? Wow. Esa, por ejemplo, me pareció muy particular porque veo este, este objeto, que creo que es de una jeringa. Ajá. Y porque es ahí, ¿no? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia de, de por qué está acá? Es un poco eso lo que me llama la atención en esa foto. Lo que hace. Luego esa fue ese, un poco más por porque quería componer. No me gusta mucho en realidad, pero es por el hecho de, del árbol, ¿no? Porque está ahí, porque se ha roto en esa dirección. Ajá. Y cómo juega con la fecha que saca, ¿no? Claro. Luego esa también parece chévere porque como que el vaso está ahí y el, el, el, la escultura, la, la moldura está ahí señalando un lado, pero el vaso, ¿quién lo dejó ahí? Porque está ahí. <risa> bueno. Luego esta me parece en particular porque veo llaves encima de una carpa, y digo ¿por qué es ahí, no? ¿Qué es ¿Quién deja esa ah, no? llave? Una llave. Ah, claro, de ahí toda una historia se desarrolla, ¿no? Sí, de hecho. Y incluso acá hay un juego con las sombras, ¿no? Ajá. Con, el sol, con los rayos del sol que vienen y caen. ¡Qué loco! Uh -huh. Esa que le he tomado... Varias fotos que... Creo que hay una historia detrás que realmente no sé. Uh -huh. Es el hecho de que alguien vive acá o alguien vive abajo y deja sus pertenencias arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de su tú cuando ves a la mano izquierda, uh -huh. vas a ver esto. Eso es un poco más... Porque quería este, jugar con los elementos que había. Uh -huh. la que había. Uh -huh. ah, esa foto no sé si la logras ver. Mm. Es un poco armar una cara con, con esos dos elementos. Eso. Hola, qué buena, qué buena vista. Claro, ahora que tú me has dicho, qué loco, ¿no? La, la amplitud de la fotografía es increíble. Bueno, es igual, te digo que te tomado fotos. Esa es la que me gusta. Ajá. Buenazo. Y eso también me pues, empezó particular, ¿no? Porque es como que la de esa línea del. no me acuerdo cómo se llama. Termina acá. Pero pues esa línea no sigue, ¿no? Sale. Ajá. Como si hubiese movido ahí, ¿no? Uh -huh. Eso también me pareció interesante porque es como que esa es una curva que parece recta a, nuestra... a nuestros ojos, pero en realidad creo que hay. Por los, por los rayos del sol se distorsionan, ¿no? Las sombras se distorsionan. Ajá. Eso? Y se te llamó. Se llamó? Ajá. La imagen, la imagen anterior, por favor. Esa. Hay, hay un... Hay un... Ah, el, el Claro. Que está el escrito atrás mensual, claro. Y eso para mí me parece locaso porque... Ese sticker también es como... A mí me dice eso la foto, ¿no? Como... El rompimiento acá, ¿no? O sea... llama acá y nosotros rompemos ese problema, ¿sí? ¿No? O sea... No sé, una sensación personal así. Claro. Uh -huh. Sí, eso puedes ver en todas las calles de Lima, claro. Creo es. uh -huh. eh, eso también me parece particular por el juego de, de luces y sombras. Que ¿Y, hay y, y los colores bonitos. esos ¿no? es objetos, esos calzoncillos colgados. Ah. Ajá. Qué bueno. Claro. Yo esta que es como que un poco más poética Y, y tú crees que... una burbuja en la nada, ¿no? Claro y, y para ti, o sea, hay muchas líneas, ¿no? O sea, la arquitectura de hecho te influenció ahí en esas imágenes, ¿o no? Sí, de hecho, de hecho la, la arquitectura me influenció en, en, en recorrer la ciudad Y entenderla de una manera diferente, ¿no? Ajá O sea, en la arquitectura hay varias ramas Ajá y es un poco la, la arquitectura desde un aspecto urbano la que me hace alinearla con la fotografía. ¿no? Me gustaría en realidad contar los dos, ¿no? Porque la arquitectura y la fotografía es un chévere, y me gustaría unirlas y, y hacer un ensayo o, o un proyecto acerca de las dos. Uh -huh. Buenazo. Claro. Genial, Brian. ¿Tiene otras series? Uh, no, no, por el momento no. Ya. Yeah. Pues buenísimo, eh, a mí me ha gustado mucho hablar contigo así, otras, otras perspectivas fotográficas así ¿No? y también ver esa influencia, ¿no? o sea, tú que vienes de la arquitectura y cómo eso se refleja en tu, en tu arte también, ¿no? eso me parece genial así. Sí, de hecho, creo que todo lo que puedas haber estudiado te suma de cierta manera, de ¿no? un bagaje cultural que puedes tener. Uh -huh. Me gusta la arquitectura, me gusta también la fotografía. O sea, si pudiera, si podría en una escala, creo que sería un poco más la fotografía que la arquitectura. Qué buena Genial. Pues, yo te agradezco ahí por tu tiempo, por esa charla. Yo creo que de eso va, ¿no? de compartir experiencias y, y arte así, ¿no? Y, y los campos que puede abordar la fotografía, los... Los límites de la fotografía es, es muchas posibilidades, ¿no? Y, y genial, así. No, genial, gracias a ti por, por el espacio y espero que sigas haciendo este tipo de conversatorios, ¿no? De repente podemos armar algo chévere después. ¡Qué un bueno! Un poco más grande, de repente. Me gustaría, me gustaría, este, o incluso un conversatorio, pero así macro, ¿no? De, todo, de un street photo virtual, de repente y conversar de diferentes temas Sería Sí, claro. La idea es ir, ir, ir creciendo también ese espacio, ¿no? O sea, y de hecho traer temas, traer más temas ahí. Y eso, ¿no? O sea, difundir y, y ayudar a nosotros a aprender más también, ¿no? Estamos ahí aprendiendo siempre, ¿no? Vale, Brian. Entonces, eres? me despido acá. Gracias más una vez. Dale. Y nos vemos. Dale, gracias por todo. Dale, Frank. Cuídate. Tú también.